Roxana, te saludo con mucho gusto y te agradezco mucho que nos des este tiempo. Primero que nada, regálanos tu nombre y la asociación que representas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Soy Roxana Lisbeth Canchola González y represento Movimiento Medios México, Asociación Civil. Actualmente funjo como vicepresidenta. Okay. ¿Hace cuánto tiempo se constituyó su grupo? Eh, el grupo originalmente se constituyó y se firmó el acta constitutiva en noviembre del 2013. Estamos hablando de ya casi siete años de que está constituida como asociación. Okay. Eh, hemos tenido a lo largo de estos años algunos cambios. Eh, finalmente hubo cambios muy importantes en cuanto a esa directiva, pero lo importante es que pues, la asamblea seguimos siendo los mismos eh, realmente han sido años pues, muy cambiantes, ya sabes, todas estas cuestiones también de las asociaciones se ponen cada vez las medidas más, más exigentes y es más difícil, pero finalmente pues, han sido siete años de, de logros, finalmente, y pues, nos hemos acercado como familia, que en un principio fue el objetivo de nosotros como asociación. Qué bien, me da mucho gusto. ¿Cuál es el universo de pacientes al que ustedes se dedican? Pues bien, nosotros, como bien lo dice el nombre, Movimiento Moebius México, nos abocamos a los pacientes que son portadores del síndrome de Moebius. De hecho, aquí en paréntesis, yo soy portadora del síndrome de Moebius, lo cual pues, es un plus, eh, digo yo, porque te voy a platicar un poco. ¿El síndrome de Moebius en qué consiste? Está catalogada, por eso la entrevista, Dentro del rubro de las enfermedades raras debido a la baja incidencia que se este presenta. Se caracteriza porque hay una, es decir, no hay formación de dos, dos. El nervio facial, que es el que nos da la expresión del rostro. Y el nervio que nos permite el movimiento lateral de los ojos. Este síndrome puede estar acompañado de algunas otras alteraciones. Eh, ya sea a nivel de otros nervios craneales que también pueden tener dificultad para la deglución, este, para la respiración, así como también se puede acompañar de otro tipo de espectros, como cuál es secuencia de polan, que es que no se desarrollan los músculos pectorales, eh, también alteraciones a nivel de extremidades, como sinfáctiles, es decir, que tienen deditos pegados, o pie quinovaro, que es el piecito hacia adentro, este, y raras ocasiones pueden presentar déficit neurológico. Y realmente no hay casos reportados que se acompañen de algún otro tipo de alteraciones, hablando a nivel cardiovascular. Pero básicamente a lo que nosotros nos abocamos es este tipo de pacientes. La característica que tiene este síndrome, esta parálisis, de hecho se le llama a los niños sin sonrisa, es que esta parálisis es de nacimiento, es decir, congénita. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que dicen: ¿Sabes qué? Tengo parálisis facial, pero esa parálisis apareció posterior o bien es secundaria a alguna otra situación. Por ejemplo, en los niños, eh, al nacer que hay instrumentación en el canal de parto por forceps como es el caso del actor Silvestre Stallone, les condiciona con presión nerviosa y hay una parálisis facial que sí es de nacimiento, pero no es previo a que ellos nazcan. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferenciación. Y también podemos tener parálisis facial ocasionada por alguna tumulación eh, que no precisamente se asocia a síndrome de Moebius Sin embargo, pues bueno, nuestro grueso de población es gente con síndrome de Moebius Ok. Por favor, la explicación que me acabas de dar es una muy clara. Me quedó claro lo que... No comprendía hasta hace unos minutos. Muchas gracias por la explicación porque fue muy elocuente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, regálame una breve semblanza de tu asociación. Pues bueno, eso implica que les cuente un poquito de mi historia. Yo, como les mencionaba al principio, soy portadora del síndrome de Moelius. Eh, yo descubrí que tenía el síndrome hasta los 17 años de edad. Yo nací hace algunos años, bien poquitos. <risa> este, y bueno, si ahorita la información es escasa, hace 30 y algunos años era todavía más escasa. Discúlpame. Eh, y pues sí, mi nacimiento fue en condiciones un poquito difíciles porque tuve un producto que nació antes de tiempo, etc. Eh, mi mamá eh, recibió un pronóstico malo porque también había algunas otras complicaciones de por medio. Ya te mencionaba que frecuentemente se acompaña de otro tipo de alteraciones. Entonces, pues, mi mamá dice que los primeros dos años de vida amigos, pues fue el susto que yo no para ahogar con mi propia saliva. Eh, pues ellos no tenían un diagnóstico ni paz Anduvieron, ahora sí que del tingo al tango buscando un diagnóstico, un tratamiento para su hija. Eh, yo tenía muchos problemas con, con la deglución, eh, es decir, tragar. Tenía problemas con el manejo de secreciones, producía mucha saliva, muchas lágrimas. Y pues también este, muchos problemas para la comunicación. Y con ello todo lo que eso representa. Eh, finalmente te digo, vi con el diagnóstico a los 17 años de edad cuando leí un artículo en una revista. Se llamaba La niña que no podía sonreír. E inmediatamente me sentí identificada dije de aquí soy. Y efectivamente mencionaban el síndrome de Medios. A, uh -huh. a raíz de eso nace mi inquietud y digo, pues bueno, voy a estudiar medicina para comprender un poquito más el espectro del síndrome y tratar de ayudar en un momento dado a quienes como yo lo parecen. Yo tenía el complejo de Adán, es decir, pensaba seré la única y pues yo creo que no, debe haber alguien más que lo tenga. Eh, pues bueno, estudié medicina, eh, conocí al doctor Alexander Cárdenas Mejía, quien es que actualmente dirige la clínica de Moebius, que está en el Hospital Gia González. Y fue por allá del 2008, cuando en enero yo llegué a esa clínica. Bueno, no llegué a la clínica como tal de Moebius, llegué con el doctor Alexander a la clínica de parálisis facial y muy amablemente él me explica pues, lo que es el síndrome, me, me inicia protocolo de, de estudio y dice la Rox, pues quisiéramos hacerte esta cirugía. Realmente, pues aquí en México estamos en pañales, pero nos daría muchísimo gusto que tú aceptaras ser nuestro paciente. Y pues ahí empezó la odisea. Yo realmente me di muy beneficiada. Mejoró muchísimo eh, la cuestión funcional, no tanto estética, sino lo funcional. El hecho de yo poder comunicarme, de yo poder hablarte ahorita, es un logro maravilloso, como no tienes una idea. Y al ver tal beneficio, tal impacto en mi calidad de vida, pues yo pensé, yo quisiera que los demás que están al igual que yo hace algunos años en el, en el desconocimiento, tengan el conocimiento, pero a la vez que tengan acceso a la atención médica y pues se pueda eh, dar ese cambio tan impactante en sus vidas. E insisto, no tanto en lo estético, sino en poder tener una mejor calidad de vida y ser una persona más funcional. Porque lamentablemente este, la sociedad al ver a alguien diferente, pues ya lo tacha de, de que estás enfermo, estás dañado, no me eres útil a mí como sociedad. Y eso es una realidad que a mí me tocó vivir en carne propia. Y pues yo empecé con esa inquietud, eh, pues le moví eh, las fibras al doctor Alexander y fue algo maravilloso porque se fueron integrando más especialistas a la y finalmente te integró este sueño que empezó oficialmente, como ya te mencionaba, en noviembre del 2013. Nuestra primera reunión como familia Moredius fue antes de eso, fue en julio del 2013 y realmente pues ha sido años de, de conocimiento, de reconocimiento. Yo aprendo cada día de cada familia que se va sumando, eh, veo a sus papás que ven en mí, lo que ellos quieren que sus hijos lleguen a hacer, y yo les digo, es que no se conformen con lo que yo soy. Sus hijos pueden hacer muchísimo más. Porque si esto fue hace treinta y tantos años, ahorita que hay mayor atención, más conocimiento, ellos pueden hacer cosas muchísimo mejores e increíbles. Es una historia muy bonita. Es una historia muy emotiva. Es una historia resiliente. Es un espacio de vida de enorme esfuerzo, lucha, anhelos. Es un espacio de vida en el que tú aprendiste los cómos, por qué y cuándos. Y sigues aprendiendo todos los días los cómos, por qué cuándos. Y por supuesto, tu testimonio es ejemplar. Y estoy cierto que inspiras a muchos. Para poder entender que si tú pudiste, los hijos de otros también pueden u otros también pueden. Y eso es remarcable. Te felicito. Es, es una historia increíblemente emotiva. Yo, en el universo de las enfermedades raras a las que me dedico, he escuchado algunas damas como tú, jóvenes como tú, que... Han hecho también un trabajo extraordinario, resiliente como tú y merecen todo el reconocimiento porque lo merecen. Y además, ustedes son una muy importante, son ustedes un muy importante engranaje en todo este universo de enfermedades raras porque ustedes representan el singular ejemplo de lo que puede hacer la determinación, la pasión, la entrega, la búsqueda de lo mejor, como tú lo mencionaste, no se inspiren para quedar en lo que yo hoy mismo soy, sino más allá. Maravilloso. Quisiera, quisiera agregar algo, sí. y es algo que yo siempre les menciono a los papás, finalmente a nosotros como pacientes nos toca tal vez la parte más sencilla. Pero quienes toman las decisiones difíciles y determinantes y quienes son los verdaderos héroes son ustedes, los papás. Porque realmente, pues un niño depende de la decisión de su papá. No me imagino yo eh, todo lo que experimentan ellos al tener que tomar esa decisión, de someter o no a su hijo a una cirugía tan cruenta este, y, y que bueno, finalmente expone su vida para darle una mejor calidad de vida. Todo el esfuerzo extra que ellos tienen que poner cuando tienen un hijo especial, ya no sé de cualquier tipo de enfermedad, eso los convierte en súper papás. Entonces yo creo que eh, realmente aquí los verdaderos héroes, los verdaderos dignos de admiración son definitivamente ellos. Y en este caso, pues bueno, mis papás, bueno, los papás que yo necesitaba tener para llegar a ser lo que soy ahora. Sin duda, Roxana. Tú, tú acabas de decir, no me puedo imaginar lo que los papás, déjame decirte que yo soy un papá de dos enfermos con padecimientos raros, y yo sé lo que sintieron tus papás, yo sé cómo buscaron hasta debajo de las piedras del último planeta de este universo, qué podían hacer por ti. Ciertamente, la combinación es genial. Tienes los papás que tú escogiste como papás y ellos tienen la hija que ellos escogieron como hija. Y el eh, conjunto ha hecho un trabajo extraordinario a favor de México. Y lo digo así de puntual porque todo lo que sucede con ustedes, los enfermos especiales, es una punta de lanza para México. Te felicito. Es un es un logro todo lo que has hecho. La pregunta que seguía era, ¿cuál es el mayor logro de tu asociación? Ya me lo contestaste. El mayor logro de tu asociación es el esfuerzo decidido, el esfuerzo permanente, la lucha constante, el entusiasmo por poder hacer más, el entusiasmo por poder entender más. Ya, ya me contestaste eso. Te felicito, Roxana, y felicito a tus papás. Por favor, extiéndeles de nuestra parte. Bueno, ellos es están el cielo, pero de seguro te están oyendo. Claro. Extiéndeles desde tu corazón. Un agradecimiento, porque seguramente están muy orgullosos de ti. Roxana, estos momentos que son tan complicados, no solo en México, en el mundo, han desnudado cruelmente los sistemas de salud. México no podía ser la excepción y como tú seguramente has observado, te has informado, la condición del sistema de salud mexicano es dramática está fragmentado dividido con pocos recursos habituallamiento casi nulo eh, especialistas que piensan muchísimo qué van a hacer en estas instituciones porque no saben si van a tener seguridad etcétera los pacientes que hoy no pueden ir a los hospitales mira una de las paradojas más grandes Roxana en este momento es quédate en casa pero si eres un enfermo con padecimientos raros tienes que ir al hospital pues esa es una paradoja mortal, porque precisamente los pacientes con enfermedades raras tienen normalmente comorbilidades y entonces eso es gravísimo. Te quiero preguntar, ¿qué de lo que tú has hecho junto con tu grupo de trabajo consideras que debes relanzar o es una tarea pendiente que no has ejecutado? ¿Es un ejercicio impostergable? ¿Qué es lo que tú crees? que tu grupo tiene como tarea pendiente y que ya es impostergable para el tema de tu salud? Pues definitivamente, tal vez un poquito la diferencia entre eh, algunas otras enfermedades raras, eh, hablando sobre todo de cirugía de reanimación facial, tal vez no hay tanto problema eh, o, o no se considera algo que sea de vida o muerte o, o que no se pueda tanto postergar. Pero, como tú bien dices, hay comorbilidades que requieren más atención. Ahorita, como también bien dijiste, hay muchas cosas que se paralizaron. La consulta externa, servicios que se consideran no esenciales, y lo pongo entre comillas porque para quien padece la enfermedad es esencial. Y es interesante porque me toca estar de las dos partes. Parte de la asociación que queremos la atención de nuestros pacientes pero también, pues bueno, yo soy anestesiólogo, y me toca estar ahorita en, el, en la primera línea de atención, soy quien realiza las intubaciones en pacientes con diarrea difícil, paciente COVID, digo eh, con el miedo todo el tiempo, tengo que ser franca, pero pues también pienso en, en, en nuestros pacientes. Eh, realmente tenemos un trabajo muy arduo por hacer todavía todo eso que está pendiente, el rezago, también por toda la carencia previa. ¿eh? Y pues definitivamente tenemos que replantearnos qué es lo que sigue para seguir dando atención de calidad y calidez sobre todo. Y trabajar también eh, los otros eh, ámbitos que tal vez no son tanto médicos que tienen un gran impacto sobre la calidad de vida del paciente con medios. Y esto tiene mucho que ver en cuanto a la integración en la sociedad y el conocimiento de la sociedad acerca de nuestro padecimiento y que entiendan que no por el hecho de que no podamos sonreír o que seamos diferentes no podemos ser personas funcionales. Eh, yo me asombro cada vez que conozco más Moebius de las capacidades intelectuales, artísticas que tienen. Realmente son unos guerreros y pues como te decía nos queda todo lo pendiente que teníamos previo a y tengan la seguridad comunidad Moebius, que seguiremos trabajando por y para ustedes desde la posición en la que esté cada uno de nosotros, eh, que integramos eh, la, la asociación y pues eh, seguimos en contacto con ustedes mediante el grupo que tenemos con la clínica de Moebius para seguir atendiendo lo que se pueda desde casa. Yo, en, en verdad eh, estoy... Eh, gratamente sorprendido por por quién eres tú por lo que haces por lo que has hecho y por lo que vas a hacer hay una parte que te hace <coughs> parecida a, a, a la niña de mis ojos que es mi hija ella es una profesional de la psicología es una enferma atiende a enfermos es hermana de enfermo en fin lo que acabas de, de decir se parece mucho a lo que Pali hace. Me, me representa una verdadera emoción el conocer casos como el tuyo. Y te quiero preguntar, de, en razón de lo que he escuchado, bueno, primero, primero tengo que decirte que hay muchos representantes de asociaciones, muchos, que son muy preparados. Eh, algunos otros no pueden ser tan preparados porque no tuvieron las oportunidades. Y, y, y los que son preparados, como tú, eh, argumentan de manera muy precisa todos estos temas, sobre todo el tema que a ellos compete, y lo hacen didáctico. Entiendo que tú tienes un conocimiento absolutamente pleno de tu enfermedad, y eso... Es evidente cuando hablas de la misma, o sea, uno tiene muy claro después de tus explicaciones de qué estamos hablando. Te quiero preguntar o sugerir lo siguiente, más bien sugerir. Nosotros tenemos en el futuro más próximo una suerte de trabajo que vamos a desarrollar con Saúl Sánchez Lemus, reportero de Televisa es un periodista que ha hecho muchas cosas el cubre guerras el cubre desastres eh, ecológicos él, él cubre muchas cosas pero en los últimos años nos ha hecho el favor de atender a la solicitud para que el mundo conozca de manera directa lo que los enfermos con padecimientos raros pueden transmitir la valiosa aportación de los enfermos con padecimientos raros el muy encomiable esfuerzo de los grupos de pacientes y los cuidadores de los pacientes. Y tú eres una paciente, no sé si ya te lo han dicho, supongo que sí. Eres una paciente especial hacia la brillantez. Es decir, eres especial brillante. Quiero expresarlo de manera correcta y con el mayor de los respetos. Eres una paciente brillante. Y entonces, eh, tú podrías participar en una de estas entrevistas porque no solo eres paciente, eres, eres especialista en anestesiología y puedes ayudar a otros pacientes. Entonces, sería muy interesante tu punto de vista puesto a disposición de la difusión que hacen de nuestras enfermedades. Eh, tú me permitirías que yo ponga en contacto en algún punto a el periodista contigo? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Roxana. Ya sé que has hecho un trabajo enorme durante estos años. Hoy lo acabo de conocer. Dime, por favor, Roxana, lo que más te preocupa en este momento, dada la situación actual. Lo, lo uno que más te preocupa. Bueno, pues, definitivamente, como te comentaba, eh, ahorita mi preocupación al ser en eh, primera línea en, en la atención. Y el... No te sí, escucho, Rosa. Eh, Pues, realmente también. ¿Me escuchas? Ahora sí, sí. ahora sí. Ok. Mi preocupación ahora. Como te decía, al ser médico de la línea, es pues, la supervivencia y no contagiarme, y, y pues, porque hay mucho por hacer por la cuestión familiar, por la cuestión médica, pero sobre todo por la atención a nuestros pacientes y seguir con este proyecto que es Movimiento Muereos México. De verdad, Rosa, cuídense, ¿sí? Rosana, vas porque tienes que ir. ¿O porque tú quieres ir? Y me refiero, ¿vas al hospital a atender a tus pacientes porque quieres tú o porque tienes que ir? Pues realmente ahorita ocupo un puesto, una jefatura. En teoría tengo que ir, pero realmente quiero ir. Porque es algo para lo que estudié, es algo que sé hacer y finalmente es algo que quiero hacer. Cuídate mucho, mija. Cuídate mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Ponte tu máscara, careta, Ponte un traje de astronauta. Cuídate astronauta. mucho, porque mira, eh, uno no entiende, uno no entiende la propia valía hasta que no encuentras un espacio en que tu valía se ve amenazada y vulnerada. Cuídate mucho, Roxana, porque no eres importante para ti misma, tanto como lo eres para muchos otros. O sea, si Roxana un día apunta al infinito y se va, va a dejar en orfandad una gran cantidad de personas, y una gran cantidad de proyectos, y una gran cantidad de posibles alcances. Cuídate lo más que tengas que cuidarte. Roxana. ¿Qué no te he preguntado que a ti te gustaría mucho poder transmitir a quien te está escuchando y viendo? ¿Qué no te he preguntado? Yo creo que este más bien sería un mensaje para los papás. Eh, como tú decías, eres un papá, tú lo entiendes mejor que nadie. Y una de las preguntas constantes es, ¿cómo voy a proteger a mi hijo del bullying? ¿Cómo voy a proteger a mi hijo de la sociedad? ¿Cómo lo voy a hacer las cosas muy fáciles? Mi tienes que dar a tu hijo a la realidad. Con el amor, pero tienes que mostrarles las cosas tal cual son. Tienes que hacer que tu hijo sea más valiente, más responsable, más trabajador, porque lo que es una realidad es que tenemos que esforzarnos el doble o el triple de la gente normal. Ese es mi consejo para ustedes como papás. Eh, mis papás así lo hicieron les funcionó y es lo que yo les digo a los papás que llegan con nosotros. Eh, me permito hacerte este comentario. Tus papás te heredaron muchas cosas, pero hay dos que yo observo y son evidentes. Una, te heredaron el honor, el respeto y el gusto por tus raíces. Y la segunda, te heredaron un par de alas preciosas con las que tú vuelas todos los días. Y eso es maravilloso. Y tienes razón. A nosotros, los papás de enfermos, nos corresponde brindar a nuestros hijos con la verdad, con el sentirse orgullosos de ser quienes son, con el entender que el proceso que viven es singular, pero que no los limita, porque el límite siempre será la imaginación que tú tengas y hasta donde tú quieras llegar. Así es. Las alas que te han regalado tus padres, que son bien grandotas, yo las estoy viendo, y el gusto y el respeto y el honor por tus raíces son dos de los legados más importante que un padre le puede heredar a un hijo. Y eso tus papás lo hicieron estupendamente bien. Querida Roxana, para concluir esta entrevista tan interesante, permíteme preguntarte algo que no tiene que ver con nuestras enfermedades. Tú veías las caricaturas cuando eras niña. Uh -huh. ¿Cuál era la que más te gustaba? Ah, thundercats. Leono, tigro, pantro, chitara. Sí. Felino, felina, snap. Not... Yo no sé. No quiero presumir nada que no tenga perfectamente claro, pero acabo de ver tu sonrisa. Uh -huh. Acabo de ver tu sonrisa. Acabo de ver cómo eh, la pupila de tu ojo se dilataba con el recuerdo maravilloso de esas caricaturas. Con ese ánimo, con esa sonrisa que yo sí pude ver, quédate siempre y regálale a tus pacientes, uno, tu conocimiento didáctico, y dos, tu amabilidad generosa, amable, por supuesto, cálida, muy cálida, y tu presencia. Ya te dije que te cuides lo más que puedas, porque Roxana es importante para la comunidad de los Moebius en México y eres una de los engranajes que es necesarísimo para que todo lo demás se mueva y eso lo dejo absolutamente claro porque tú eres una de las palancas que mueve toda la maquinaria de Moebius México. Muchas gracias, hija. Ha sido Muchas. un verdadero honor hablar contigo. Muchas gracias. Qué, qué importante que tú hayas podido um, referirle a Paulina de esta importante corrección en el tema Moebius, porque eso me dio la oportunidad de conocerte. Y hoy me siento muy honrado de poder haberte conocido. Espero ser tu amigo desde, desde ya y para siempre. Igualmente. Y lo más importante de todo esto es que eh, hay. Hay, dicen, diocidencias. Las diocidencias se dan de vez en cuando. Esta es una para mí, porque conocí a una persona extraordinariamente importante. Yo le voy a pasar a Saúl Sánchez Lemos tu teléfono y le voy a decir, esa dama... Es una profesional de la medicina, es una enferma, amiga de enfermos, eh, tiene todas las características para poder, en un solo paquete, entregarte una enorme contribución que puedes presentar como un capítulo de todo lo que tú haces en la televisión y va a ser muy importante su participación. Muchas gracias, Roxana, por tu sí. tiempo, amabilidad, generosidad y por habernos contado lo que una parte de tu vida representado y cómo esa línea le diste la vuelta e hiciste resiliencia extraordinaria. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Te agradezco mucho y eh, yo le voy a pedir a Paulina que te informe puntualmente cuándo tu entrevista va a estar al aire. Como bueno, tú sí. misma pudiste eh, percatarte, tuvimos en algunos puntos espacios eh, en que se congeló la imagen, en que se fue Ajá. el audio, pero lo importante, todo lo importante se escuchó. Todo lo Perfecto. importante sí puede transmitirse porque algunas cosas eh, parecía que estábamos hablando como si tuviéramos hipo, pero lo sí. importante ahí quedó. Y Perfecto. te juro por mi honor que vi tu sonrisa. <risa> muchas gracias, Roxana. Sí, muchas gracias. Ti, muchas, muchas gracias. Te mando un beso enorme de parte de todos en la Federación Igualmente. y pide un deseo y espero que tus pacientes estén lo mejor que sea posible estar en estos tiempos. Así es. Un saludo y... Ti, y... Muchas gracias, Roxana. Si para muchas ti gracias. no hay ningún inconveniente, en cinco segundos corto la transmisión. ¿Está bien para ti? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Gracias. gracias.